Bueno, pues buenas tardes, eh, bienvenidas a la vorágine, a esta tarde de calor, espero que aquí estéis un poco fresquitas, intentamos tener aclimatada esta cueva para, para que estéis a gusto, eh, nada, al, a, a un evento que... Que, que se organice aquí porque es una colección de poesía de, de Cantabria que vemos que crece y crece y eso es maravilloso, ¿no? que puedan estar recogidos esos poemas eh, en una colección accesible además para, para la gente y que reúne a, a muchas personas del mundo de la poesía queridas para nosotras. Eh, en esta ocasión bueno, Luis eh, va a acompañar a Elda y nos comentará ahora por la ausencia de, de Javier eh, nada Muchísimas gracias a todo el mundo Por venir, esperamos que disfrutéis de la tarde Y yo hago los anuncios de aquí Tenéis los libros por supuesto ahí a la venta Algunos números anteriores de la colección También que nos quedaba por aquí y, y os comento que ya en el mes de agosto Comienza una cosita que ya es habitual Que tiene cinco ediciones Que es el ciclo de cine para desmemoriados que hacemos aquí Que este año se titula la memoria de las indomables Que va a ser todos los jueves del mes Y que va a estar súper interesante y también va a haber una actividad sobre la obra de Luisa Carnés, que va a venir la gente de, de Hoja de Lata el día 17. Entonces, nada, esperamos veros por aquí y, y, nada, adelante muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a la presentación doble, pero que va a ser al final simple, de estos dos números de la colección de... la. Consejería de Cultura a la sombra de los días. Siempre recuerdo, el título de la... Siempre recuerdo el título de la colección, se debe a un verso de un poema de Julio Maruri y nos pareció muy, muy bonito, muy original para, para darle título. Eh, en orden de, de todas las cosas, pues gracias a La Vorágine que nos acoge para la presentación de este poemario, de estos dos poemarios. Para los que no conozcáis, eh, la idea que tenemos siempre es hacer la presentación en tres o cuatro librerías de la ciudad y se van siguiendo de, una modo de secuencia las presentaciones. Se hacen en la librería Gil, se hacen en estudio y se hacen aquí también en La, en la Vorágine. Por lo tanto, gracias por, por acogernos. Disculpar a Javier Menéndez Yamazares, que no está aquí porque operaban estos días a su padre en León. Yo creo que si ustedes leen el diario Montañés con cierto, con cierto hábito, verán que estos días no está escribiendo Javier, por lo tanto, por esa razón, porque está en, en León. Eh, más cosas, también disculpar a Miguel Ibáñez, que es conmigo, eh, somos los codirectores literarios de, de la colección. Eh, por otras razones, eh, Miguel Ibáñez está ocupado como presidente del Tribunal de Oposiciones a secundaria que está habiendo estos días en, en Cantabria y por esa razón no, no está aquí. Este acto realmente se tendría que haber hecho primero desde que se hizo una presentación pública con eh, Eva eh, como directora general de Cultura, pero tratar de coordinar eh, a Miguel, a Elda, a Javier y a mí, en fin, ha eh, costado y al final cuando había un día disponible para todos, resulta que fallan dos de ellos, ¿no? pero bueno, eh, en cualquier caso queríamos hacerlo como es habitual de, ante, ante el público, ante ustedes, ante los amigos sobre todo de los poetas. Ya me ciño ahora a, a la colección más estrictamente. Eh, esta colección ha sobrevivido de momento a tres consejeros y a tres consejeros de gobiernos diferentes. Lo cual me parece que tiene muchísimo mérito. Yo esto lo subrayo mucho porque es muy conocido que concejales de cultura o alcaldes, consejeros de cultura, gobiernos autónomos, cuando tienen el poder, suelen cargarse los proyectos anteriores porque no les parece eh, muy bien, etc. Ni siquiera los redefine, sino simplemente me los cargo. Que haya sobrevivido a tres consejeros me parece muy importante. Y en ese sentido hay que dar las gracias al, al consejero actual y, sobre todo, a Eva, que también desde el principio le, le pareció eh, un proyecto pues, muy, muy interesante. Y ya una vez agradecido a la consejería que mantenga este principio, estamos hablando ya que este es el número 21 primero y 22 segundo de la colección. Son 22 números de autores de Cantabria. Yo creo que es un proyecto ya de largo recorrido. Y como se hacen producciones por, por años, casi años naturales, nunca es año natural, eh, pero se han hecho ya programación para otros 10 números más. Estos son los dos primeros de la tercera etapa. Por lo tanto, están asegurados números por lo menos casi ya hasta dentro de, de un año. Y este capítulo de agradecimientos empiezo pues por, por, pues, pues por varias cosas. En primer lugar, por Cristina, Cristina Ballesteros, que es la coordinadora eh, en nombre de la Consejería de este proyecto. Quienes tengan relación con los poetas saben que los poetas no son ni buenos ni malos, eh, pero a veces son difíciles para eh, establecer las relaciones con ellos. Sobre todo, me refiero no solamente al hecho de como persona, sino a la hora de editar. Que si te mando los poemas, que si no, que si mándame las pruebas, que si ahora corrijo, ya está en imprenta, ya está casi para tirar. Por favor, corrígeme esto otro. Esa labor de paciencia y de coordinación la he desarrollado... Cristina, impecablemente, hasta el punto que hasta ahora ninguno de los 22 poetas ha quejado. Al contrario, todos le dan las gracias. No solamente por la labor de coordinar, sino también a la hora de distribuirlo por las distintas librerías donde quedan estos, luego, estos libros a disposición de, de, los, de los lectores. Gracias también, por supuesto, a, a Mari Bedia, que está aquí con nosotros. Yo creo que si alguien tiene que hablar de la historia de la poesía de Cantabria, desde la época de Proel, eh, desde luego hay que referirse a la imprenta avedia a su padre y después a Mari que han conseguido, incluso cambiando los diseños de, la, de las colecciones que se han editado allí, de los libros que se publican que tengan un sello especial y también que tengan un cariño especial no todas las imprentas eh, no porque no sean profesionales pero tratan igual a los libros pero yo creo que cuando eh, Mari recibe un libro de poesía para ella es otra cosa ¿no? es una criatura muy diferente a las, a las tradicionales, por más que a todos les dedique rigurosamente, eh, pues profesionalmente, como tienen que tratarlos. De verdad, Marí, muchas gracias porque son unas ediciones exquisitas. Siguiendo ya con ellos son unas ediciones que responden la, al trabajo de otras dos personas. Por un lado, el trabajo de diseño de Javier eh, Fernández Rubio, que de, desde el principio a, a quien propusimos en la consejería, tanto Miguel y yo, y bueno, de las proyectos que tenía, el que quedó finalmente como definitivo fue este, que es el que ya casi todos ustedes conocerán, porque probablemente tengan ya algún libro en la colección. El diseño era de Javier, pero eh, la parte digamos, más estética, lo que es la, la eh, cubierta, la realizó eh, eh, Joaquín, Joaquín Martínez Cano, Martín Cano, un artista también que ha estado siempre muy vinculado a no solamente a las artes plásticas como pintor que es, sino también a la edición literaria. Y nada más que hay que recordar en este sentido por los trabajos de colaboración que ha hecho con el Grupo Peonza, por ejemplo, ¿no? Como ustedes se dan, saben, la, este, esta tercera etapa tiene una pequeña variante en la eh, cubierta respecto a las anteriores y en general lo que le es que cambia, la viñeta que aparece ahí, cambia de color de, de un número. Y por lo tanto, pues a, a Joaquín, por supuesto, que darle las gracias. Yo no sé si en este capítulo me queda algo más. Y ya pues voy a entrar un poco a, a comentar o a dar el paso a, a, a, a, pues a los dos autores que presentamos. Voy a hacer una presentación un poco ligera de Javier, de Javier eh, en Llamazares, para luego pasar al caso de Ella. ¿no? El caso de Javier es un leonés afincado en Cantabria desde ya casi como 20 años. Trabaja en el departamento de, de las ediciones de la Universidad de Cantabria y es un todoterreno puesto que su campo de creación es plural, escribe como ustedes conocen en el mundo del periodismo, en el diario Montañés. Podemos ver eh, la sección de música, comentarios sobre grupos de música rock-pop actual. Le podemos ver sus crónicas del Racing los lunes o los domingos, eh, cuando hay partido del Racing, los lunes sobre todo. Y luego también, en el suplemento de utiliza del diario Montañés, las críticas que semanalmente hacen a algún libro. Aparte de esto, presentaciones del libro, aparte de esto, eh, también labores de, de, de crítica o entrevistas con artistas. En cuanto a la faceta de creador literario, que es lo que yo creo que más le interesa, eh, se considera narrador y se considera poeta, aparte de que como periodista ha recopilado eh, columnas de su colaboración los domingos semanalmente, las ha recopilado en dos libros que llevan por título eh, pues eh, cosas que no se pueden. No, esta no es esta. Met... A ver, ver si. Sí, Palabras que no cambiarán el mundo y todos los charcos. Son columnas de periódico que luego las ha recopilado ahí. En cuanto a la labor como narrador, tiene publicado el método Cue, eh, un libro que además hace referencias a un familiar suyo y que está impecablemente escrito, y el segundo libro, La teoría del vaso de agua, que la publicó en salto de, de página. También ha publicado libros de, de relatos, como por ejemplo, con amigos como tú, etcétera, etcétera. Como poeta, reseñarle eh, pues que publicó cosas que no se pueden encontrar en Internet, fue un libro que publicó en la colección del Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Y el libro que, que se presenta teóricamente hoy, aunque no esté presente, La medida del tiempo, es un libro de poemas que, aunque viene detrás, del, en cuanto a la publicación del libro que he citado del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, sin embargo, está escrito antes. He de decir, eh, para bien o para mal, que nos costó mucho convencerle para que se, para que publicara. Primero yo hablé con él, le dijo que sí, Después eh, llamó a Cristina y dijo que no estaba muy convencido y finalmente tuve que hacer yo un segundo intento un poco más eh, con más intensidad para que lo aceptase. Eh, al final la idea era recopilar una serie de poemas que él tenía que hacía mucho tiempo, se los había presentado Antonio Gamoneda. Y ya hace como unos 20 años Antonio Gamoneda le dio algunas indicaciones, le sugirió algunas, eh, algunas correcciones y que lo dejara un poco ahí madurando. Eh, pasado el tiempo, eh, lo ha recuperado, ha hecho una serie de, de intervenciones en los poemas y, como digo, eh, se altera el orden de, publicación, de la escritura al de publicación, pero ha dado lugar a la medida de, del tiempo. Y bueno, pues para nosotros es un placer porque es eh, además un nuevo creador de los que se publican en la colección que combina narrativa y poesía. Y ya finalmente voy con el caso de DELDA, una el caso. persona, el caso, ¿eh? el caso. El caso. Bueno, muy, muy la, la publicación caso. Eh, de, de DELDA. Como todos ustedes saben de Santander, eh, de formación filóloga, eh, con el título de doctora, eh, realiza trabajos de crítica literaria, aparte de los de creación, y como crítica literaria, a lo mejor habría que decir que además de crítica historiadora, y lo digo en el sentido porque en un momento determinado, en el año 2005, publicó un estudio-historia sobre la colección de Torralavega Scriptum, la que dirigían, editaban Alcorte y Fomellida. Un estudio amplio en los dos sentidos, porque hacía un estudio de todos los libros publicados, y fueron muchos, porque fue largo el recorrido, la trayectoria de, de Scriptum, hacía un comentario de la colección, pero además pormenorizadamente de cada uno de los autores. Y en este sentido yo creo que es un, un libro muy importante, como he dicho, históricamente porque recopila toda esa trayectoria de scriptum, una trayectoria importante porque estaban publicando en aquel momento autores, eh, algunos eh, jóvenes, pero otros ya con una cierta madurez, en cualquier caso autores que con el paso del tiempo han sido de los autores que han quedado en, en la poesía del cambio de siglo en España, poetas no solamente de Cantabria sino a nivel nacional y trabajo también de crítica, porque había un estudio de cada uno de los autores, de cada uno de los libros publicados. Otra faceta de Elda, además de, de la de historiadora o crítica, es la de editora. Hay que recordar dos impecables colecciones, La Mirada Creadora, una colección que se extendió en el tiempo entre el año 2006 y 2009, y El Fondeadero de la Osa, que se publicó a partir del 2009 y una colección que estaba también primorosamente editada, era una exquisitez, libros muy mimados, y también que combinaban, es cierto, combinaban poetas de Cantabria, pues caso de Carlos Solomón, un poeta además eh, que se recuperaba, poetas como Rafael Fomellida, el que se publica una antología, poetas de ámbito nacional, como Méndez Rubio, y poetas de ámbito universal, como es el caso, por ejemplo, de Odiseas Elitis, y algunos más que ahora no voy a especificar. Eh, como poeta, aparte ya de esas, de esas direcciones creadoras, está eh, dos libros publicados. El primero Mutabilis, un libro que publica el Aula de Letras de la Universidad de Cantabria, que lo publica en el año 2005, y el libro con el que obtiene el premio Consejo Social de la Universidad de Cantabria, que entonces se llamaba así, después ha tenido el nombre sí. como homenaje a Manuel Arce, premio Manuel Arce, un premio que supuso la publicación del libro en torno a la claridad. Eh, esta colección, no lo he dicho antes, eh, tiene un criterio, puesto que hay muchos poetas inéditos. Recuerdo muy bien la, la anécdota de cuando surge esta, la idea de publicar esto. Estábamos hablando Miguel Ángel Serna, entonces consejero de Cultura, Manuel Arce y yo. Y fue Manuel Arce, siempre bullidor, eh, bullidor de ideas, el que dijo en voz alta que estaría muy bien, se lo decía dirigido a Miguel Ángel Serna. Y hacer, publicar una colección de poesía para, para autores jóvenes o que no publicaban habitualmente, etc. Esto quedó ahí, yo insistí un poco en la idea que estaría muy bien y que además hay muchos autores inéditos, pero también autores que hace tiempo que, que dejaron de publicar y que son ahora prácticamente inéditos y pasado el tiempo me llamaron de la consejería para decirme que la idea se había recibido y que Miguel y yo la fuéramos a coordinar que estableciéramos unos criterios y demás y los criterios fueron... Eh, que se publicaran a poetas que por lo menos hiciese cinco años por buscar una fecha que no publicaban. Si era más atrás en el tiempo, mucho mejor. Y a partir de ese criterio, pues hicimos, elaboramos una primera lista, fue la primera temporada, una segunda y una tercera. En este sentido, tanto Javier eh, Menéndez Llamazares como Elda cumplen sobradamente estas condiciones, porque el caso de Javier, como he dicho antes, el último libro suyo eh, fue del año 2009, me parece que era, y este, concretamente, de Elda que digo, es del año 2005, no, 2006 en concreto, ¿no? En este poemario que van a encontrar ustedes, bueno, eh, a mí personalmente me ha gustado mucho. Eh, he de decir que confiaba en la poesía de Elda y dije que, que me parecería muy bien que nos mandara el poemario y ya después me encantó. Hay, una, hay un par de frases de la modo de poética que le pedimos a los poetas que hagan para, para el libro funciona a modo de pórtico, que me han gustado mucho y que reflejan en cierto modo el espíritu de la poesía en general, en concreto de la de Elda, cuando dice, la poesía es ponerle cara al desconcierto, me parece una, una frase preciosa, y luego eh, me parece que hay una, alguna más que voy, pues, quizá diga después, lo que hace Elda en este poemario es explorar eh, territorios, que van más allá de la realidad común. También hace referencia a ello en este pórtico. Vuelve la mirada sobre eh, lugares de la infancia, donde dejó una casa, la casa de infancia, la casa metáfora de, del jardín perdido, pero sabe también al mismo tiempo que la memoria tiende trampas. Eso también recuerdo, que lo decía mucho Manuel Garce, que los recuerdos nos pues, y sabe, lo dice en un verso, que la memoria nos tiende trampas. Aparecen en el libro Los espejos y al hablar de los espejos lógicamente nos lleva a las reflexiones sobre la propia identidad, algo muy presente en la poesía española actual. Hay muchas referencias autobiográficas, pero trascendidas evidentemente, y en este sentido de referencias autobiográficas habla del paso del tiempo y al hablar del paso del tiempo hay una serie de poemas donde establece eh, una clara sucesión eh, pero que del tiempo, pero que mismo tiempo es una permanencia. Hay poemas dedicados a su hija, las relaciones eh, con su hija y lo que su hija le provoca. Pero al mismo tiempo, esas relaciones como un espejo y como una simetría le provocan recordar y evocar a su madre. Es decir, el paso del tiempo, las raíces, abuela, madre e hija, el paso del tiempo. Hay un sentimiento también en algunos poemas de derrotas. El libro está dividido en tres partes. Es un libro muy estructurado. Me llama mucho la atención y yo valoro mucho, quizá porque no soy creador, cuando veo que los poemas de un libro están muy bien ordenados y está el libro muy bien compuesto, una primera parte, una segunda, una tercera, con una, con una cadencia. Eh, el término de la guerra está muy presente y por eso también se habla en este libro de las derrotas y habla también del paso del tiempo. Pero sobre todo, si hubiera que también eh, hacer alusión a algunos de los elementos presentes en este libro, yo diría que hay muchos caminos, hay muchos, se habla mucho de recorridos, de viajes, pasado, pero de viajes y de caminos con el destino como punto de como punto final y eh, también como búsqueda. Yo creo que el camino, los recorridos es uno de los elementos claves de este poemario. Y yo por mi parte pues darle las gracias a, a Elda que haya accedido a, a estar en esta colección y que, y que enhorabuena por la publicación. Y nada más. Bueno, no sé si voy a poder continuar porque me has dejado absolutamente emocionada y, y extenuada. Estoy realmente impresionada por la generosidad de, de tus palabras. Voy a... Eh, bien, voy a empezar dándoos a todos las gracias. Es para mí un inmenso placer el, el, el, el ver tantas... El estar hoy aquí, el ver tantas caras conocidas y, y sobre todo el hecho de que, de que os hayáis reunido aquí, no, no ya en torno a mí, sino en torno al hecho poético, lo cual eh, es siempre, creo que, un placer y una victoria. Esto no va a ser una derrota hoy, esto va a ser una, una victoria. Eh, quiero, quiero dar las gracias a la vorágine, quiero dar las gracias a vosotros, indudablemente, eh, yo no sé si hay algunos de vosotros que veníais de parte del novio o de la novia. Yo, las, las caras mías conocidas, es que, sí, los que veníais de, de, de parte de Javier, eh, os vamos a tratar muy bien, pero si hay alguien que cree que tiene que salir corriendo, Luis pues y yo no, no nos va a importar. Nos vamos a... Eh, es, es una pena que Javier no pueda, no pueda estar hoy allí. Eh, insisto, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a la consejería, a Cristina, el trabajo de, eh, fantástico y maravilloso de Cristina, a Eva y especialmente, eh, y no ya por, por las palabras que ha dicho, pero yo creo que, que, que a Luis, eh, su generosidad ha quedado patente ahora mismo yo siempre siempre eh, eh, le estaré eternamente agradecida ha sido gracias a él que este libro está aquí pero es que además ya le habéis visto cómo eh, ha contado estas anécdotas es que todo todo eh, la gestión cultural que se ha hecho en esta ciudad mmm, desde desde hace muchísimo tiempo eh, él porque empezó muy pequeño él, eh, eh, él estaba, ha estado detrás de, de todo esto y entonces me gustaría que estas gracias incluyeran un, mi pequeño granito de, de homenaje hacia, hacia él muchísimas gracias, te, ver, te quiero <risa> bien, eh, a la hora de, de, de comenzar a hablar de, de mi libro yo no sé si a vosotras, eh, Dori, eh, Marisa, Ana eh, eh, el, el hecho de, de, de, de, de comenzar eh, a, a hincarle el diente, eh, eh, desde lo cotidiano, eh, a la poesía, el, eh, creo que siempre se nos exige, a los que escribimos poesía, creo que siempre se nos exige eh, una justificación eh, ¿Por qué escribe usted poesía? ¿Por qué escribe usted poesía? ¿Por qué escribe usted eh, un, unos versos como estos, que ya adelanto, eh, que son versos eh, de una textura acre, ácida, de, de un contenido tremendame, tremendamente desencantado? Eh, porque habla, como ya ha dicho Luis, fundamentalmente de, del paso del tiempo? ¿Por qué escribe usted, usted así? ¿Por qué eh, los poetas eh, o... Bueno, voy a hacer con porque por qué los que escribimos poesía eh, eh, escribimos así escribimos? y escribimos, y por qué eh, es, es que utilizamos este género para, para, para expresarnos, y además, eh, y por qué escribe usted así siendo además más mujer, que esa es otra que nos, que nos viene de, la, de larga cambiada. Eh, y yo cuando eh, a la hora de, de explicar esto eh, siempre me, me gusta, al igual que, que hago con mis alumnos, eh, siempre me gusta eh, llevarles, y les voy a llevar ahora a ustedes, a una escena que para mí es una de las escenas eh, más, eh, una de las escenas esenciales, una de las escenas para mí más importantes de toda la literatura escrita. En, en lengua castellana es una escena que, quiero, que creo que requiere una banda sonora o original eh, es la escena final en el capítulo 74 de la segunda parte del Quijote ese momento en el que, eh, en el que Quijote muere Quijote está muriendo, eh, está en, en su lecho de muerte y a sus pies Sancho, eh, este Sancho, Sancho eterno, Sancho ingenuo y un Sancho que ya está, eh, ya está de alguna manera quijotizado, eh, le está, le está diciendo, eh, no se muera vuesa merced, no se muera vuesa merced, porque, porque es una locura dejarse morir de melancolía. Uno, uno tiene que morir porque, porque algo o alguien le mata pero uno no debe dejarse morir nunca y, y para mí, eh, insisto, es, es, eh, es un poco la, la explicación no de por qué yo escribo eh. escribo porque porque al modo de que había hecho Quijote, eh, necesito subirme a ese rocinante, a mi rocinante particular, que es la escritura poética, para decir estoy aquí, para reafirmar eh, eh, mi, mi, mi posición en ese recorrido eh, y para, para, para luchar fundamentalmente contra el, el paso del tiempo que es de lo que, de lo que se trata, que es de lo que trata en definitiva eh, toda, toda la poesía. Es, es el devenir del tiempo el que nos, nos impele. Eh, y nos urge a acoger nuestro, partic nuestro particular eh, rocinante. No quiere decir esto, ni muchísimo menos que mi escritura sea una escritura particularmente femenina. Ana, no te veo, no sé dónde estás, de esto ya hemos hablado muchas veces, pero ahora que me ponga... ¿No está Ana García? Eh, eh, no, es, eh, no quiere decir que, que eh, eh, la escritura sea una escritura eh, específicamente femenina, eh, no, eh, no, no escribimos. Eh, ya hemos hablado de esto desde posturas femeninas. Somos mujeres que escribimos. Eh, y porque nuestro. Mm, eh, eh, eh, uy, son los perros. Los perros, cabalgamos. Diálogo de perros. de perros. Porque porque eh, eh, mi planteamiento y mi acercamiento a la escritura poética es, eh, es esencialmente un acercamiento a la palabra poética. Considero eh, la, palabra, eh, eh, la palabra esencial, la palabra es imperativa, porque es la palabra la que nos va a permitir el, el, eh, eh, el, el trascender el, el buscar esos otros ámbitos de la realidad que es, donde, eh, queremos, que es a donde queremos llegar, ¿eh? Eh, eh, es atravesar esa, esa línea eh, de, de la sombra. Eh, tengo aquí recogida una frase de Rilke, eh, que, la, que la he copiado porque tengo que citarla de memoria, <risa> vamos a llamar. Eh, Rilke decía, referido a él y eh, referido a, a los poetas, somos las, somos las abejas de lo invisible, libamos de lo visible para acumularlo en la colmena de oro de lo invisible. Esa es una, una frase que él, una, una afirmación que él hace en una carta a, a, a su traductor polaco. ¿eh? Eh, eh, así es como, como yo particularmente me, me siento, ¿no? es el, el, el ir al otro lado, eh, la, eh, es, es buscar eh, eh, acoger a la palabra con, con esa capacidad de conocimiento que, se genere, que, que la palabra genera en, en su propia redacción. Eh, la palabra es comunicación, la palabra es expresión, pero al mismo tiempo la palabra es comprensión nos ayuda a comprendernos, ¿eh? y como no puede ser de otra manera, el primer poema que voy a leer es este código palabra, está en la página 16, ¿eh? y... ¿Eh? ¿El micrófono? Código-Palabra De las trampas que tiende la memoria, estate prevenido De aquella ansiedad de la rebeldía, de su impaciente gesto Atado en hilo de bramante al tope de los días Del amor de no predecibles leyes, creciendo en la cueva secreta de tus muslos del miedo que nos hizo en lo distinto de la vida quédate solo con el escorzo de bordes quebradizos en la palabra que sella su propia verdad bien, eh, indudablemente ya lo hemos dicho el, el tema eh, el tema esencial de, de este libro y, en definitiva, el, el tema esencial de toda la poesía es, eh, sin duda alguna, el paso del tiempo. Eh, en, aquí te, eh, algunos de los poemas, como muy bien a, a, a, con la, la certerísima lectura eh, que, ha hecho, que ha hecho Luis, eh, voy a leer el, el poema que se llama Verano del 75. Eh, el, ese tema se estructura en este y en algunos de los poemas eh, a partir de, de, una, de una suerte de, de, de juego de espejos. Eh, ese espejo que, que va a crear una línea simétrica y divisoria entre, entre contrarios. Eh, una línea simétrica entre el pasado y el presente entre el pasado eh, y el futuro o entre el presente y el futuro y en este caso en este poema que no es precisamente uno de los mejores poemas de, del libro eh, eh, de hecho Oliván me había dicho que, que no le gustaba nada pero, pero eh, eh, además Luis lo, lo, lo, lo ha citado eh, eh, recojo muy bien esta, esta particular manera esta concepción de, del tiempo ¿no? como lo, el, el tiempo a veces nos da la impresión de que se reproduce cambian los escenarios pero el tiempo se repite hay un espejo ahí que hace que, que esto se repita yo he elegido efectivamente el tema eh, hay dos poemas que, que, que hablan de, de la maternidad y uno de ellos es, es este no eh, es, ese, eh, esas manos aquellas manos eh, de, de mi madre, aquellas manos eh, protectoras de orfandades eh, que, que, que, que, que me querían, que me, que me amaban, que me protegían eh, las vuelvo a repetir ahora, son mis propias manos eh, en, en mi hija y esto, y yo creo que, que de alguna manera, yo estoy convencida de que la vida eh, hace esto para, para protegernos, de alguna manera en estas repeticiones nos protege, nos protege de qué, pues pues eh, no, no lo sé muy bien, pero yo creo que hay algo de, de, de, que nos reconforta de alguna manera en que el tiempo se vuelva, de alguna manera que el tiempo se vuelva, a, a repetir, y desde luego eh, eh, yo creo que va a ser el muy poquito abismo que puede, eh, eh, atisbo perdón, de eternidad que creo que como, como seres finitos vamos a, a poder permitirnos. Bien, eh, se, se reproduce por, por tanto el mismo tiempo que se reproduce en otro lugar. El, el poema se llama Verano del 75, y dice así. Jugueteos como risas cerniéndose en los cuartos de la infancia y un verano de cielo prieto que ataba los sueños de aquellos niños de renuevo y blonda, semejantes los rostros a este rostro de mi hija, Semejantes mis manos, aquellas de mi madre Estirpe, protectora de orfandades Nos impone la vida en simetría Perpetuar el tiempo viejo Acopiado para el acabamiento eh, Bien El siguiente poema se llama La moral del laberinto eh, y tiene, eh, tiene también que ver con, con, con este juego de espejos y de repeticiones, pero en este, en este caso el poema está eh, eh, eh, eh, estructurado en torno al símbolo del laberinto. Eh, la vida, la vida que, que, que, que, es, eh, eh, que se convierte eh, ya ah, en estos momentos. En, en ese trasiego de incertidumbres, la vida cada vez más se comienza a parecer a un laberinto y en el laberinto eh, eh, ya sabemos eh, está el héroe. Están, es, el, el laberinto está repleto de teseos y, minosa, y, y minotauros, de acuerdo. Pero hay un determinado momento que parece que el laberinto da la vuelta. Y entonces, ¿quién es el perseguidor y quién es el perseguido? ¿Eh? La vida en, en esa suerte de círculo eh, eh, de eterno retorno, uno ya no sabe muy bien dónde, dónde está. Bien, está en la página 17, la moral de la, del laberinto. Aunque de la estirpe del héroe, nunca estarás seguro de tu lugar dentro del laberinto. Enigma es el trayecto, quien cazador, quien presa. Cuando el solo decreto de andar marca el simulacro de una vida que se muestra de poca monta. Perseguidor o perseguido, tras la batalla, como el héroe, volverás a la tierra que ella lo sabe, el final de tu paso es solo nacimiento del de quien te ha de relevar. Bien, eh, el siguiente poema se llama eh, Guárdate de la Noche, está en la página eh, 28 eh, y... Eh, eh, es, eh, en este caso, eh, volviendo a ese trasiego de incertidumbres que, que es la vida, eh, ahora el poema se ha formalizado en torno a, eh, a, a, a la metáfora de la luz y a la metáfora de, de la noche, algo que, bueno, pues que, que tampoco es que sea nada, nada nuevo que entre, entre nosotros. Eh, el, el, el poema surge en ese momento en el que el día eh, se va acabando y comienza a hacerse de noche. Y eh, la vida, eh, la luz, eh, eh, la luz eh, es como símbolo de, de, de la vida, como símbolo de, de todo lo positivo, del conocimiento, eh, y la sombra, indudablemente, que simboliza eh, ese paso del tiempo y ese paso de... Eh, eh, y, y por lo tanto, eh, lo que nos proporciona es eh, el, el, la obligatoriedad eh, de una búsqueda de certidumbres. Eh. Eh, eh, esto, esto me recuerda un, un poema, de un verso de Paul Celan, que decía que quien dice eh, verdad dice noche... Eh, y con el que estoy muy muy de acuerdo porque por mucho que tendamos hacia hacia hacia la luz eh, eh, la realidad eh, las leyes las, las dicta la noche el tiempo el paso del tiempo eh, bien el poema eh, se llama eh, guárdate de la noche <coughs> Una escena vacía queda sobre el tapete Hoy, como mañana y ayer Con parsimonio de marea Se retira el oficio de la luz La anécdota que se detiene Con polvo acumulado en los zapatos Componiendo imágenes que esperan su lugar En el profiláctico del recuerdo Qué fácil darse cuenta de que la soledad regresa a su instinto de peso en el estómago, y nada de lo que queda del día es suficiente cuando la no-luz ejecuta el golpe de tuerca con que hace suyo un mundo ajeno. ¿Cómo no darse cuenta de que nada es lo mismo, de que nuestra búsqueda es un lugar, una cota de certidumbre en la espesura que ha dejado la noche bien eh, de certidumbres habla también este poema este poema está dedicado a mis amigos y mis amigas que están ahí porque se llama última copa y, y, y Bien, este desarrolla eh, un, un tema, eh, precisamente en esta, insisto, en este trasiego de incertidumbres en el que, en el que vamos continuamente buscando, hay un momento del día también, eh, ese, ese momento eh, de la noche en que sostenemos entre las manos esa última copa eh, que es la que nos está proporcionando ese instante eh, de, de lucidez eh, eh, ese, ese, pe ese pequeño diminuto dios acuático al que veneramos en ese momento que indudablemente es el dios <risa> de la dipsomanía <risa> eh, porque es el momento que nos sirve para eh, apaciguar la, la incertidumbre eh, para, para apaciguar ese desconcierto de, de, del que, ...del que hablaba Luis y del que yo hablaba en, en mi poética. Y, y bien, es un, este es un tema pagano... Es, ...y vamos a dedicarle a este dios de la dipsomanía este poema. Se llama Última copa. ¿Con qué silencio se lleva el noctámbulo, la sed hasta sus manos... Con qué calculada astucia acomoda, entre sus palmas, la asunción de lo vivido, la deriva de un tiempo hacia las últimas estancias, enfermo de autocompasión. He ahí la requisitoria, el empuje de las significaciones finales, el viento que sólo importa en las velas y acaso un diminuto dios acuático abriéndose camino entre los dedos húmedos de la noche. Me paro cuando me digas. Eh? No, no, no es que... Vale. Bien, eh, el, siguiente tem el siguiente poema se llama El, el baile de, de la memoria, porque indudablemente uno de los temas satélites que van asociados al, al paso del tiempo es el tema de la memoria eh, está en la página 23 eh, eh, somos la memoria que portamos siempre y también eh, acudo a Rilke cuando él eh, afirmaba que la patria de todo poeta la patria de, de, de, y, de, y, de, y de todo ser, es, eh, es la infancia. ¿eh? Por tanto, el recuerdo de, el volver hacia la infancia siempre creo que nos hace más fuertes porque nos ayuda, como, como, como, eh, eh, como bien certifica este poema, eh, nos permite, nos va a impeler a la negación del miedo. El poema se llama El baile de la memoria <ríe> si volví la mirada a los lugares de la infancia fue porque percibí su pulso íntimo nunca extraño la cadencia con que se acorda la marcha de nuestro destino al supremo orden de las cosas de esa armónica adaptación una sola danza se desataba, la creía superior y secreta, a resguardo de los metales, ejecutada donde acercamos a nuestra parte lo que a solas intuimos. No supe entonces de lo antiguo de ese son, aquel a cuyo ritmo se cinceló en el friso de los templos, con la escritura uncial de los augures, la negación del miedo. Bien, y otro, otro de, los, eh, de los temas también satélites, eh, otro de los temas asociados al paso del tiempo es el tema de la belleza, eh, eh, buscamos la belleza, eh, eh, nos sentimos atraídos hacia, hacia ella eh, porque la belleza es refugio del tiempo pero curiosamente la paradoja que no, donde nos sitúa es eh, eh, que, que no es ningún refugio la belleza es efímera y por tanto surgen poemas como este el, el que está en la página 19 que se, eh, ya, que es el poema llamado el placer placer eh, de las lágrimas eh, eh, el, eh, necesitamos Buscamos ansiosamente la belleza, decía, dice eh, expresa eh, Mateo en, en el Nuevo Testamento, eh, eh, es, eh, nos dice que la lámpara es eh, la, lámpara del, la, lámpara, perdona, la lámpara del la lámpara del cuerpo es el ojo, la mirada siempre tiene que buscar, la mirada se tiende hacia afuera, la mirada siempre tiene que ser creadora, como ya como algunos sabéis y no, siempre tiene que, que llevarnos a la, a la búsqueda de, de, de la luz, de la belleza y de, y de todo aquello que, que, que, nos, eh, que nos llena eh, pero al mismo tiempo, insisto, la, la belleza es efímera, la belleza apacigua el instante pero es breve Placer de las lágrimas Daña la belleza con la incisión de la serpiente Es su gozoso acontecer Como el brote de un anhelo sin límites El que apacigua el instante Con, dedos, perdón, con laboriosos dedos Dedos incansables de trenzador de tiempos y pasamanería Sí, la contempla el pensamiento y se duele la mirada es nada si bajo su paraguas no puedes resguardarte de tanta brevedad. Bien. Acabo cuando tú me digas, ¿eh? Cuando tú ellos, me digas nos no vamos. Un par de ellos los vamos a hacer. Un, un, par de, un, ¿Un par de ellos? Mm. Vale. Sí. Bueno, eh, me quedan dos poemas. El último, por supuesto, es el que voy a dedicar a, a mi hija. Voy a leer eh, los, gritos, eh, lo, entonces, los, los gritos del estaño que está en la página 42. Eh, voy a hacer una, una referencia a... Um, Voy a situarme un poquito más en la tierra y voy a hacer una referencia a lo que nos rodea, porque los, la, bueno, los que escribimos poesía también. Eh, eh, hace, hace ya mucho tiempo, cuando, cuando yo llegué a, a Salamanca, cuando yo comencé la universidad, eh, tuve la oportunidad de conocer a Alberto Moravia, al gran Alberto Moravia. Eh, como sabéis, Moravia eh, estuvo casado con una española, con una Carmen de España, una... Sí, en una relación que fue muy muy muy se comentó muchísimo y bueno, Carmen era amiga mía y, y a partir de ahí eh, tuve la, la oportunidad de... una cena que, que se produjo en, hace muchísimo tiempo en, en, en, en Madrid, bueno yo tuve la oportunidad de, de hablar con él yo adoraba a Moravia porque era un hombre huraño, pero indudablemente yo desde mi de mis perspectiva de los 19 años me acercaba a él como a, al hombre, eh, al intelectual que, que era. Y yo recuerdo, porque se me quedó grabada, una reflexión que, que, él, que él hizo en aquel momento, eh, que decía que eh, de la misma manera... ...que eh, habíamos pasado de, de las sociedades primitivas a, a las sociedades más modernas... ...y que se había evolucionado en términos... Eh, ...es decir, se había producido ahí una dialéctica en términos de tabú, tabúes... ...y de la misma manera que había desaparecido el, el, el tabú del, del incesto... Eh, ...que mm, tenía que llegar el momento en el que de, debía desaparecer también el tabú de la guerra... Eh, por, por, pues por razones evidentes, es decir, no puede haber haber guerras, es, es absolutamente inmoral que, que se produzcan esas situaciones. Y claro, yo entonces me lo creí y yo decía, joder, joder acabo, acabo de llegar a, a la facultad y ya tengo un problema solucionado, ya no no llegará un momento en el que, en el que no haya guerras. Bueno, pues, eh, pues esto no, no, no es así y no creo que esto tenga visos de que vaya a cambiar nada eh, por razones que ya sabemos porque hay tantos intereses ahí encontrados. Entonces, este poema que se llama Los gritos de, del estaño, porque hace, hace referencia a... a eh, eh, eh, resulta muy curioso porque eh, el, el grito del estaño como, como sabéis, ese, ese ruido tan, tan peculiar que hace el estaño eh, cuando se intenta romper eh, porque los cristales que, que hay dentro y que friccionan eh, producen un, un sonido muy, muy particular y me resulta muy curioso como el mundo de la ciencia ha tenido que saltar hacia este lado y recurrir a las metáforas para eh, denominar, para describir y para expresar eh, este nombre, es decir, es, eh, utilizar esa metáfora personificada que es eh, la del de grito del estaño. Bien, el poema eh, eh, parte de, de estos gritos, pero es, es una metáfora de los gritos, del grito de dolor, eh, de todas aquellas personas eh, que sufren, que están inmersas en la guerra y hoy me gustaría que este poema estuviera de, indicar, eh, dedicada al pueblo de, de Nicaragua eh, eh, vaya por, por ellos los gritos de los gritos del estaño son los que sufren y entre ellos los que exhalan el vaho mineral de la renuncia, los que se saben de grito inútil mientras dejan su estela de vacíos en cielos sin destino. De ellos te llegará la deriva de una plegaria, vidas equidistantes de otra vida y querrás acordar su dolor con tu centro, fajarlo a tu lugar simétrico de sufrimiento y querrás entender cómo en lo distinto se ovilla el sí y el no sin distinción. bien y finalmente y con esto ya acabo voy a voy a leer el poema ah, el, es el poema que está en la página 33 que está indudablemente dedicado a mi hija Elda que es esa adolescente que hoy no ha podido estar aquí porque está en un concierto en torre la vega <risa> pero eh, eh, tengo eh, tengo para mí yo yo supongo que, que, que las madres que estáis aquí eh, me comprendéis me vais a comprender Tengo para mí que la que la maternidad se está pareciendo eh, cada vez más a a una oscura, desierta, eh, abandonada, sala de espera de una oscura y desierta, abandonada, estación de trenes. Eh, eh, es una sala de espera en la que yo eh, eh, espero y espero, espero, a que eh, a, llegará un día en el que, en el que mi hija eh, me, dé el, el click, me dé el like, eh, se vuelva hacia mí y, y me diga algo, me, me diga qué razón tenías o, o, o, o, o que algo algo creo que ese momento eh, eh, tiene que llegar entonces ah, habrá, que, habrá que esperar y mientras tanto eh, eh, eh, este poema eh, que habla de de, de, esa, eh, de esa relación eh, que, que hemos tenido hasta ahora y que ya eh, con la adolescencia se ha perdido no esa suerte de de eh, esa sacralidad, ese pacto tan sacro y tan corpóreo que, que, que, que mantienes con, con, con ella, con los niños, ¿no? El, el continuo abrazo, la continuo caricia, el, el estar siempre cerca, tocando, acariciando, queriendo, eh, el momento del baño, el, el, el, el, el, el quererte, eh, es, esa, ese amor tan absolutamente apasionado, Hacia, hacia alguien que, que sea la circunstancia que no le has conocido en una esquina sino que, que, a, que a alguien a quien has parido para mí es uno de los mejores poemas del, del libro si hay alguien que opine lo contrario que levante la mano y que me lo diga se llama Madre e Hija de esta piel que acaricio bebe el mundo yo la observo y su desnudez Impecable envoltorio Hace crecer entre mis dedos sosiegos no aprendidos Que hacen resumen de los días grises En hilos de hada Ella engarza sílabas y cuentas de colores Y descubro en sus manos Las palabras que transcriben el mundo Ahí está la piel niña Haciéndome entrega de un trazo De lo que seguro soy trazo bello de sabia vieja, sí, ahí está, me acomodo en el hueco de esas manos y el gesto nunca acaba, se hunde en la eterna piel del cosmos y miro y formo parte de esta escena, soy ahora un lugar donde no nos doblegan las miserias. El, el acto lo va a cerrar Dori, que va a leer un poema y probablemente a comentar alguna cosa más. Bueno, me levanto para no dar las palmas. No, no, claro. <coughs> sí, aquí, ¿eh? Yo había elegido, para cerrar el acto, el poema con el que has empezado tú, el de código materia. Ah, vale. Entonces no le voy a leer, voy a leer el otro. Yo solamente conocía eh, hasta hoy, y te, ya disfrutaré el poemario entero, eh, tres poemas que ella adelantó en la revista digital eh, Territorio Kirguise, que dirige Marina Gurruchaga. Entonces eh, ahí estaba Código Palabra, Naturaleza en mí, que es la que voy a leer, Uh -huh. ¿le has leído tú? no, no lo he leído y el mayor espectáculo del mundo bueno, eh, antes de leerlo mmm, a mí estos tres poemas me han, me han parecido que estaban atravesados por el ansia de verdad y el ansia de verdad no en un sentido racional de confirmación de los hechos sino en un sentido en el sentido que le decía Platón en el sentido interno, que también es un sentido muy poético, ¿no? que es que eh, la verdad es eh, bondad y lo bueno es bello. ¿Sí? Eh, y bueno, y el otro día, escuchando a Patricio Pron en Los Martes Literarios, escritor y columnista, eh, decía, como él hace ficción, que escribir novela. Eh, él considera que todos los que escriben novela, o todas las personas que escriben novela, lo hacen porque quieren ser otro. Y a mí eso me llevó a pensar que quien escribe poesía eh, quiere ser profundamente él mismo. Uh -huh. ¿Eh? sí, sí, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo. Eh, esa es la diferencia, que a veces hablas con gente que lee prosa pero no lee poesía, y al revés. Entonces ahí también hay un, una diferencia que puede estar en ese sentido. Bueno, eh, yo, yo creo que la poesía de Elda, lo que conozco antes de este poemario, eh, es una poesía que tiene un lenguaje muy elegante, que tiene un mundo interior genuino, eh, porque habla, y voy a volver a mencionar a Platón, desde la erótica de la mente ¿Eh? quedaría con eso bien, en cuanto al poema elegido para cerrar el acto eh, naturaleza en mí yo creo que habla, a mí me lleva a ver a una mujer en medio de un pulmón infinito, atravesada por su hilo, pero que no le pertenece ¿no? un poco el flash que me dio leer el dice hay una entre las ráfagas del aire, velada, apenas hilo, que viene de muy lejos. Si te alcanza, en ti irá habitando. Su ambición las, lasa su temperatura y un harto respirar de pulmón infinito que dé todo cabida al universo. Descansará en ti, y tú sentirás calor y lentitud de tacto Del que configura y te eleva hasta su imagen Reinantes voluntades frente a frente Suspensa sin fin en el trono defectuoso de los días Mas no te engañes solo eres una excusa la matemática operación que hace de su infinito acotado lugar de tránsito gracias pues gracias Dori de poeta a ah, poeta acabo como Empecé cerrando el círculo, dando las gracias a, a la caja, a la casa que nos acoge, a la Corágine, eh, gracias a todos los que físicamente habéis hecho posible el libro, la coordinación, etc. Eh, gracias a Javier, que no está aquí, y a ti, Elda, a Mari, y comunicar que los próximos libros de la colección serán de Juan José Roy de la Parra, un excelente poeta que pues, debe llevar sin publicar más de 20 años, formó parte entre los jóvenes del de Grupo Cueva ¿no? en el año 77 cuando se formó, y luego, combinando autores de género, hombre mujer, una autora de Cantabria prácticamente desconocida aquí en, en, en nuestra comunidad, María Elena Martínez Abascal. Esta mujer vive en Barcelona. Eh, es una melómana, una estudiosa, una crítica musical excelente, una gran crítica literaria también. Ha escrito montones de crítica literaria, está muy in, in, eh, implicada en la cultura literaria de Barcelona y también tiene varios libros eh, de poesía publicados. De hecho, fue la que estuvo presente en la perdón por la redundancia, en la presentación pública con, con la directora general de Cultura, con Eva cuando se presentó la colección hace un mes, que vino de Barcelona para ello. Continuará Mercedes Ibáñez. Eh, Néstor Carmona, un poeta también de aquí de Cantabria, que lleva viviendo en Madrid mucho tiempo. Fue premio del Gobierno de Cantabria al Premio de Poesía en sus primeras ediciones. Jesús Alceda, un poeta de Torrelavega, que también tuvo un premio en el Ayuntamiento de, de Leganés y que es un excelente poeta, estaba sumido en el silencio. Se resistía también a, a publicar, por más que yo sé que, que es un gran poeta, publicó en Huerga y Fierro el, el libro que fue premiado. Otro poeta joven, aunque ya hablar de joven es eh, generación emergente, pero ya con obra propia, como es el caso de Noé Ortega, un poeta también con un exquisito cuidado y amor por el lenguaje. Y terminaremos con dos poemarios de dos poetas fallecidos, Alejandro Gado, Gago y Rafael Gutiérrez Colomer. Este año hemos abierto la, la publicación a poetas fallecidos, pero que tuviesen algún poemario inédito. Y en este sentido pues podemos recuperar un poemario de dos excelentes poetas de dos estilos muy, muy diferentes, pero como digo, inmensos poetas. Gracias, Zelda. Gracias a todos ustedes por sacar un resquicio del tiempo de una ciudad en fiestas como la que tenemos ahora en Santander. Bueno,